Y en la clase de hoy lo que vamos a ver es la segunda parte de razonamiento sobre programas y terminamos en el ejemplo 13, que era demostrar que la longitud de la concatenación de dos listas era la suma de la longitud. Bien, la demostración, voy a poner la salida, esto es lo que hay que demostrar y lo que le vamos a hacer es, en primer lugar, lo que vamos a hacer es demostrarla de manera aplicativa ¿qué estrategia es la que vamos a utilizar en la demostración? pues la demostración la vamos a hacer por inducción en XS ¿por qué en XS y no en YS? porque la definición de la concatenación se ha hecho por recursión en el primer argumento y lo mismo, la definición de longitud también está en el primer argumento bueno pues lo hacemos por inducción nos dice que hay que demostrar dos objetivos, el primero que es cuando el que corresponde al caso vacío, el segundo es suponiendo que se cumple para XS también se tiene que cumplir cuando a XS se le añade un elemento es decir, el caso de inducción esta es la hipótesis de inducción y esta es la conclusión pero si no nos metemos en detalle sino que dejamos a isabel que lo haga todo, pues decimos que todo por simplificación. En esto yo no he insistido mucho, pero bueno, queda claro, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de simplifica todo pongo solo simplifica? Es decir, tengo estos dos objetivos y le doy solo aplica sin. Alguien que diga algo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en lugar de sin o le doy solo sin. Bien, eso es lo que queda en positivo. Aplica simplificación solo al primer objetivo. Entonces, si le digo que se vea, <coughs> si le doy a sin, en lugar de sin, o, mira que tengo dos objetivos, el 1 y el 2. El 1 es el caso vacío. Si le doy a sin, a simplificar el primero pero me queda el segundo para hacer el segundo ¿qué tendría que hacer? pues repetir otra vez aplica 5 sí. ¿veis? este sin a simplificar el primero este sin a simplificar el segundo también se podría decir simplifica todos los objetivos y en lugar de dos pasos se puede hacer en uno. Bien, la demostración de aplicativa se puede simplificar porque, a ver, ¿alguien dice algo? Sí, eso ya lo preguntaron la otra vez. Aplicin más también es lo mismo que Aplicin All. Es decir, que si vengo aquí para comprobarlo, si aquí en lugar de Aplicin le doy Aplicin más, Veis que también ha hecho los dos objetivos. Bueno, pues lo dejo como estaba al principio. <ríe> ya está. Bien. Y lo que decía que se puede hacer también, porque en esencia, es que le estoy diciendo? Estrategia de demostración por inducción. Y después, ¿qué tiene que hacer? Simplificarlo todo. Pues entonces, es decir, ¿cómo se demuestra? Estrategia de demostración. Inducción ¿Y que hay que hacer a todos los objetivos que se generan? Simplificarlo. Veis que es lo mismo, pero más compacto, en una única línea. Si, en cambio, en lugar de hacerlo más compacto, lo que queremos es hacerlo más detallado, bueno, pues la primera demostración declarativa que os propongo es esta. Va a ser una demostración declarativa no detallada, sin llegar a todos los detalles. Primero le digo que lo quiero hacer por inducción. Y veo que pone dos casos. Bien, me voy al primero, que es el caso base. Copio y lo pongo aquí. Pongo demuestra y veis que esto es exactamente el caso base. ¿Cómo lo voy a demostrar? Por simplificación. No me meto en detalle, aquí habría que decir qué regla de simplificación estoy usando. Bien, eso lo dejaré para la siguiente versión de la demostración. Con esto, ya el primero se ha demostrado y me queda por demostrar el segundo. El segundo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Coger un elemento y una lista. Suponer que se cumple para la lista y demostrar que también se cumple cuando a la lista le añado un elemento. Esto de aquí. Bueno, pues esto de coger el elemento y la lista, ¿cómo lo traduzco aquí? Eh, sea x un elemento y x es una lista. ¿Dónde, ¿Cómo traduzco la parte que está antes de la de la flecha bueno pues eso es lo que voy a suponer esta es la hipótesis de inducción digo supongo esto es lo que supongo que lo puedo hacer con cortar y pegar y le pongo una etiqueta la voy a llamar HI hipótesis de inducción y a partir de ahí pues vamos a ver en qué momento se aplica la hipótesis de inducción bueno, yo también podría decir bueno ya por, pues, por sí y ya está pero entonces no, no puedo ver los detalles en el primer paso de esta expresión a esta, en realidad, ¿qué es lo que estoy usando? Veis que aquí lo que estoy usando es la definición de la concatenación. La concatenación me va a dar <coughs> la concatenación. Perdón, es todo esto de aquí. Estoy sacando de aquí fuera y concatenando el resto. Bueno, pero eso de momento no le voy a decir los nombres de las reglas, lo dejo para la siguiente, pero sí sé que eso en un paso se puede hacer. Siguiente paso. ¿Aquí qué es lo que he aplicado? Bueno, la longitud de una lista con un elemento y algo. ¿Aquí qué estoy usando? Lo que estoy usando es la definición de la longitud. Bueno, ya está. Siguiente paso. ¿Aquí qué es lo que estoy usando? Bueno, si veis, aquí estoy sustituyendo la longitud de la concatenación por esto. Pero eso realmente ¿Quién es? Eso es la hipótesis de inducción. ¿Veis qué es la parte izquierda de la hipótesis de inducción? Exactamente esto. ¿Qué es la parte derecha de la hipótesis de inducción? Exactamente esto. Luego lo único es usar la, la hipótesis de inducción y simplificar. Siguiente paso. ¿Aquí qué estoy usando? Bueno, si os fijáis, otra vez tengo 1 más la longitud de XS. Bueno, 1 más la longitud de XS es la longitud de xxs ¿vale? aquí esta en la parte que estoy simplificando y lo que estoy usando es la definición de longitud y con eso eh, con este paso es a donde quería llegar luego digo finalmente el finalmente ¿qué hace? pues finalmente une la parte izquierda de la cadena de igualdades esto es lo que tengo aquí la parte izquierda con la parte derecha de la última igualdad de la cadena. Esto es exactamente esto. Y, como lo digo, finalmente, bueno, pues, eligiendo esto se demuestra, veis que ya había llegado, bueno, pues, eso ya es trivial. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Bien, todos estos pasos de simplificación, esto es lo que muchas veces llamamos la demostración declarativa estructurada. Me he quedado solo con la estructura, pero los detalles, de qué regla estoy usando, se lo he dejado a Isabel que lo busque. Que lo busque ¿dónde? En las 20.000 reglas que tiene en su base de conocimiento. Ahora, lo que hay es que explorar esa base de conocimiento y detallar exactamente qué regla es la que estoy usando. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Mira que esto es, otra vez esto es cortar y pegar esta demostración. Y completar los detalles, los detalles que hay detrás de cada aplicación de la simplificación. Entonces ya vamos, demostración declarativa detallada. En el primer paso, aquí, ¿qué es lo que estoy usando? Lo que estoy usando es la definición de, de concatenación, pues concatenar la lista vacía va a ser, esto me va a dar por la primera ecuación de la definición de concatenación esto me va a dar y ese y la longitud de la lista vacía por la primera ecuación de la definición de longitud es 0 y por supuesto 0 más algo es 0 luego qué regla estoy usando aquí cuáles son las únicas reglas pues la única regla que estoy usando es la primera regla de simplificación de la concatenación y la primera regla de simplificación de la longitud veis que antes lo había dicho simplemente por sí ¿Y ahora qué he hecho? Por fin, pero usando solo esta regla. Y lo mismo hay que hacer en los siguientes pasos. Vamos ahí Aquí, en este paso comentamos. ¿Aquí qué estoy usando? Lo que estoy usando es la segunda ecuación de la definición de concatenación. La segunda regla de simplificación de la concatenación. En el siguiente paso. Aquí qué estoy usando. Lo que estoy usando es la definición de longitud, pero ¿cuál? La primera que es el caso cero o la segunda, que es el caso lo vacío. Estoy usando la segunda. Luego, ¿cuál es la regla que estoy usando? La segunda regla de simplificación de la longitud. Bueno, y así seguimos. Aquí, esto es la hipótesis de inducción y solo eso, sin nada más. Entonces, por eso detrás del only, nada. ¿Aquí qué estoy usando? Otra vez, estoy usando la segunda regla de simplificación, la segunda regla de simplificación de la función lógica. Y en el último paso, aquí, ¿qué es lo que estoy usando? Hombre, esto es lo que estoy suponiendo. Y esto es lo que tengo que demostrar. Es que en este caso, lo que tengo que demostrar coincide con esto. Luego, ¿qué es lo que estoy usando? Simplemente esto. ¿Veis que esta segunda demostración es... Totalmente detallada están todos los pasos indicando cuál es la regla de simplificación que se ha hecho. Esta es esto es lo que se os pide siempre en los ejercicios. Es decir, uno puede empezar haciendo la automática. Después de la automática puede coger las dos vías. Lo mismo me da aplicativa que declarativa y haría una bueno más estructurada, más con con solos, pero queda un tercer paso y es que todos los son, hay que ponerle simplifica exactamente usando estas solo estas el final eh, la demostración no está completa hasta que no se llega a decir exactamente qué reglas las que se están usando en cada uno de los pasos está claro no bueno porque si no fíjense que lo único que sería decir me ponga en el problema, que me ponga, le digo por auto. Ya, pues eso es todo lo que sé. Decirle por auto está muy bien. Sé que Isabel lo sabe, pero es que hay que saberlo hacer. Es decir, que se usa el saber como herramienta para llegar a la demostración detallada. Está claro, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? Pues seguimos para adelante. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, eh, Juan José Ortega dice sí. Sí, una pregunta, o sí, seguimos para adelante. No. Lo que dice es el, el, el unirlo. No, hay que llegar a decir por este. No, porque te, en el anterior no tienes todo lo del finalmente. Es mejor llegar hasta el este. Sí, ya te entendí, pero que no... Es decir, lo que estás diciendo es terminar en este de aquí. decir, terminar en este. Pero en este tendría que decir... Este es el que está justificando este paso. Pero es el que justifica todo, es exactamente el último. Es decir, no confíéis porque muchas veces en el penúltimo paso es cuando se mete la pata. Y para no jugar peligrosamente... No está bien hasta que el último paso no te lo acepta por este. Es como una medida de seguridad. Si el último paso no te lo acepta por este, es que inconscientemente, él finalmente está metiendo reglas que no está haciendo. ¿Vale? Es decir, que tiene que ser una cadena de desigualdades que el último paso es por esto. Y el por esto es decir, es que ya lo he demostrado. Es una forma de garantizar que está bien. ¿Vale? En este caso no habría problema, pero en otros casos lo hay. Es que se meten también aplicaciones de reglas que no controlan. Bueno, pues vamos a la siguiente cuestión. La siguiente cuestión es inducciones correspondientes a reglas recursivas. Esto es algo nuevo y distinto a lo que hemos usado hasta ahora. Vamos a ver. Hoy son tres detalles nuevos lo que se van a introducir en la clase. Vamos al primero. Mirad, vamos a verlo primero en la transparencia y otra vez para verlo en la transparencia tengo que cambiar la ventana. Me voy a la ventana donde está la transparencia y vamos a ver la relación entre eliminar y coger los primeros elementos de una lista. Bueno, vamos a ver lo primero: cómo se hace en jaque y cómo se hace la demostración a mano. Y el segundo problema es cómo se hace en Isabel y cómo se traduce la demostración que hemos hecho a mano a Isabel. Bueno, mira, la función coger los n primeros elementos de una lista. Me dan el número de elementos que quiero coger, la lista. Y el resultado de la lista. Entonces, se basa la recursión en los dos argumentos. Si cojo cero elementos, sea quien sea la lista, el resultado va a ser la lista vacía. Si la lista es vacía, sea quien sea el número de elementos que quiera coger, el resultado vuelve a ser la lista vacía. Y si no es cero y la lista no es vacía, si tengo que coger n el elementos, ¿quién va a ser el primer elemento del resultado? X, ¿cuántos elementos me quedan por coger? N-1 ¿De dónde lo puedo coger? Del resto de la lista De la XS Y lo mismo, borrar Si tengo que borrar cero elementos Si tengo que borrar cero elementos de la lista de XS Pues la lista de XS se queda tal como está Si la lista es vacía Borrar cualquier número de elementos me sigue dando la lista vacía Y si tengo que borrar en elementos donde n ya sé que es distinto de 0, en una lista que sé que no es vacía, ¿qué hago? Pues quito el primer elemento, por eso lo he dejado anónimo. ¿Y qué es lo que me queda? Pues me queda borrar en lugar de n, n menos un elemento, pero en lugar de la lista lo tengo que borrar del resto de la lista. Y el concatenar, que lo he puesto aquí, bueno, el concatenar lo habíamos hecho en la primera. Bien, pues usando estas tres funciones, eh... Fijarse, antes de que me meta en la propiedad y en la demostración, que la concatenación, como la he hecho? Por recursión en el primer argumento. El eliminar, como lo he hecho? Pues por recursión, pero en los dos argumentos. Porque una vez ha variado el número, ¿veis que varía el número? Que es el primer argumento, y también varía el segundo argumento. Es decir, que en este caso es una recursión en los dos. Entonces, cuando vaya a demostrar una propiedad, ¿por qué lo hago? ¿Por inducción en el primero o en el segundo? Si la regla heurística que teníamos era en el que se haya hecho la definición. Bueno, si solo he hecho la definición en un argumento, es sencillo. Pero si la definición la he hecho en los dos argumentos, ¿cómo lo hago? ¿Entendéis el problema, no? Bueno, y la propiedad que quiero ver es esto. Si yo tengo una lista XS, cojo el elemento, los N primeros elementos de la lista También cojo la lista y le borro los N primeros. Y esas dos las concateno. Cojo los N primeros y la lista sin los N primeros. Y las concateno. ¿Qué es lo que me tiene que dar esa concatenación? Pues la lista original. Esto lo ve todo el mundo evidente, ¿no? A ver... Bueno, Enrique dice, sí, que es evidente que se ve Vale, bueno, pero <coughs> más allá de evidente, si lo queremos hacer la demostración a mano, ¿cómo haría la demostración? ¿En, ¿En inducción en N o inducción en XS? A ver, alguien que sugiera alguna idea para hacer la demostración. ¿En N o en XS? Bueno, uno dicen en N y otro dice en XS, es decir, división de opiniones. Vamos a ver. Pues, en realidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo que voy a demostrar es, por inducción en N, pero ¿qué es lo que voy a demostrar? No la propiedad, lo que voy a demostrar es que para todo XS se tiene la propiedad. Es decir, pensar como si hubiese dos cuantificadores para todo n y para todo XS. Bueno, pues voy a demostrar que para todo n, por inducción en n, se tiene la propiedad para todas las listas, para todo XS. Está claro lo de la estrategia, ¿no? Veis, es que aquí es más difícil describir de que en la pizarra. Pero os ha quedado claro, ¿no? Que es para todo n y para todo xs. Y lo he separado. Voy a hacer para todo n la demostración de para todos XS. Bien, y como y cómo lo voy a hacer sobre el n, que es un número natural, lo voy a hacer la inducción en n. Caso de que n sea 0, bueno, si n es 0, coger 0 elementos me va a dar la lista vacía, borrar cero elemento me va a dar XS y al concatenar la lista vacía con XS me da XS. En ese no hay ningún problema. Pero ahora en el, caso, en el paso de inducción hay que suponer que todo lo, para todas las listas se cumple cuando cojo M o borro M y hay que demostrar que para todas las listas se cumplen cuando cojo n más 1 y borro n más 1. ¿Está claro que este es el caso de inducción? Antes de seguir para adelante. ¿Está claro? Vale, Carlos dice que sí. Bueno, y ahora esto lo tengo que demostrar para todas las listas. Pero si lo tengo que demostrar para todas las listas, ¿Qué método de demostración voy a usar? ¿Cómo lo voy a demostrar? Que la propiedad se cumple para todas las listas. ¿Qué método de, inducción, de demostración? Bueno, pues sigue inducción otra vez, pero ahora inducción en qué? ¿Pero inducción en qué? Ahora inducción en XS. ¿Veis? Es decir, primero lo he hecho en M, pero probándolo para todos los XS y ahora lo tengo que demostrar para todos los XS. Luego, ¿cómo será? Bien, lo vamos a hacer por, por inducción en XS. Primero, si XS es la lista vacía, bueno, si XS es la lista vacía, coger M más un elemento de la lista vacía que me va a dar la lista vacía. Borrar m más un elemento de la lista vacía que me va a dar lista vacía. Y la concatenación ya está. Bueno, y ahora, ¿cómo se demuestra? Pues se supone que se cumple para la lista... Bueno, a ver, eh, eh. ten en cuenta que lo que estoy demostrando es este, el m más 1 Cuando es m más 1 Esto es lo que estoy suponiendo. Y esto es lo que quiero demostrar. Pero aquí lo tengo estoy demostrando al M más 1. Luego, ¿qué es lo que supongo? Que se cumple para la lista AS. Y lo tengo que demostrar que se sigue cumpliendo cuando le añado uno más. Bien. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo que coger M más un elemento de AS. ¿Eso qué? Es lo mismo que A y coger M elemento de AS. ¿Por qué? Por la definición de coger. Borrar M más un elemento de aquí. Borro en el elemento de AS. Bien, eso simplemente por la definición de coger y la definición de borrar. Ahora, el concatenar. Eh, ¿Hay alguna pregunta? No. Ha sonado algo, pero no era ninguna pregunta. Bueno, eh, vamos. Aquí concatenar una lista que tiene A y S, bueno, esto me va a dar A y después la concatenación. Y aquí, el coge M a S y borra M a S, esta parte de aquí, ¿eso qué es? Bueno, pues esa es la hipótesis de inducción, pero ¿qué hipótesis de inducción? Esta no, es la hipótesis de inducción que teníamos aquí que cuando cojo M o borro M, sea quien sea la lista, esta de aquí que seleccionado, si no, a ver, esta de aquí, esta es la que estoy usando. Que coger M el elementos de cualquier lista y borrar M el elementos de esa lista me da lista sin cambio. Esta es la que estoy usando aquí. ¿Vale? Bueno, pues esa es la demostración y ahora lo que nos queda es... Cómo se traduce esta demostración, pero ya veis que es una demostración dentro de otra. Que hemos usado dos inducciones. ¿Cómo se hace esto en Isabel? Bueno, se podría hacer una demostración, una traducción literal, pero es más fácil usar los esquemas de inducción que automáticamente generan las definiciones inductivas. Vamos a ver. Eso. Aquí tenemos la definición de coge. Es prácticamente igual que la que hemos visto en, en Haskell, la función de elimina. Pero estas dos funciones, mirad que son definiciones por recursión en los dos argumentos. Generan esquemas de inducción. ¿Qué significa el esquema que genera un esquema de inducción? Mira, el esquema de inducción, si ustedes cogéis, eh, hay alguna pregunta... Eh, no se ve, creo eh, lleva razón no he hecho el cambio no he hecho el cambio de pantalla vamos a ver y vuelvo para atrás ahora sí se ve, ¿no? se ve, ¿no? bueno, pues vuelvo para atrás bien, lo que estaba diciendo aquí hemos hecho la traducción la función coge que vemos que es por recursión en los dos argumentos la función elimina que también es por recursión en los dos argumentos sobre todo fijarse en el tercer caso en el que claramente se ve que estoy cambiando simultáneamente los dos argumentos de la función y lo que estaba diciendo es que las funciones generan esquema de inducción, mira, lo mismo me da en el coge que el Bueno, que elimina le voy a poner también thm elimina la forma del esquema de inducción es el nombre de la función y la palabra induce, igual que pues, usamos la palabra sin es el esquema de inducción correspondiente a la definición de elimina bueno <coughs> mirad, si lo veis como muestra, bueno, os aparecen con interrogantes, pero aquí os lo he escrito. Esto es lo mismo que esto de aquí, pero sin los interrogantes de la P. ¿Y qué es lo que viene a decir? Mirad, vamos a ver el delimitar. Si yo quiero demostrar que para cualquier n y para cualquier xs se cumple una propiedad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno. Pues digo, ¿cómo puedo llegar al MXS? Pues tengo tres reglas. Primera ecuación, segunda, tercera. En la primera ecuación, el n este lo podía haber dejado incluso si queréis, igual que es anónimo porque no lo uso. ¿Qué dice? Pues que sea, lo voy a dejar aquí para que se vea, sea quien sea n, sea quien sea n, n la lista vacía tiene que cumplir la propiedad. Mira que esto viene exactamente de aquí. En la lista vacía tiene que cumplir la propiedad. Ahora, aquí, la segunda. Si XS, vamos, XS, ¿qué es? Pues XS es una lista no vacía que va a cumplir la propiedad. Bueno, pues, ¿cómo lo pongo? Este esquema, ¿quién es? Esto es 0XS, pero ¿qué sé yo del XS? Hombre, que si he llegado a la segunda, la lista tiene que ser no vacía. pues si la lista hubiese sido vacía, la hubiese hecho en el primero. Luego, la segunda. ¿Quiénes son los que lo tienen que cumplir? Cero y una lista no vacía. ¿Cómo escribe la lista no vacía? x XS. Y llegamos al caso más interesante. Aquí, ¿qué es lo que digo? Si MXS cumple la propiedad, cuando le sumo uno al M y le añado un elemento a XS, la propiedad se tiene que seguir cumpliendo. Aquí es donde está el juego de la hipótesis de inducción. pero mirarlo de derecha a izquierda. Si la propiedad se cumple para nxs, entonces ta, se tiene que seguir cumpliendo para el n más 1 y X, xs. Está claro, sobre todo el tercero, ¿ven? que es, está claro que de esta forma, si, con, si, si consigo que sea invariante esta propiedad y se cumple en los casos elementales estos serían los dos casos base, y es invariante, se cumple entonces para todas las listas. ¿Está clara la de dónde ha salido el esquema de inducción y que demostrando esa, esos tres objetivos se cumple siempre? No, el n más 1 es una abreviatura, pero usar siempre los constructores, es preferible usar el siguiente de n. Y mira porque así es el que entiende lo del n más 1 es una azúcar sintáctica porque uno dice sucesor n más 1 y 1 más n es lo mismo. Sí y no, es lo mismo con las reglas de simplificación, pero la que tiene directa es el siguiente de n. Los otros son con reglas de simplificación y hay que evitar el uso de reglas de simplificación. ¿Ha quedado clara la idea, Pilar? Bueno, y mirá que cuando yo le pregunto a Isabel qué regla tiene, aquí veis que me pone el siguiente de n, no me pone el n más 1, ni el 1 más n, ni el, yo qué sé, cualquier cosa. Vale, equivalente, es la más simple, la más simple es el siguiente de n. Bueno, pues ya que tenemos el esquema, vamos a hacer la demostración, exactamente la misma demostración, exactamente la misma propiedad que hemos estado haciendo a mano. Es decir, si yo cojo en el elemento de la lista de XS, los n primeros elementos de la lista de XS, y elimino los n, los n primeros elementos de la lista de XS, y, lo, y pego las dos nuevas listas, pues el resultado es la lista XS. Bien, eh, ¿Se está viendo? ¿Eh? Sí. Eh, bueno, ¿cómo se va a hacer la demostración? Primero, vamos a hacer la demostración aplicativa. Bien, y la aplicativa es, tengo que decirle cómo. Hasta ahora, como lo había dicho, le decía, inducción en XS. Pero, vamos a cambiar la forma, porque le voy a decir, lo va a hacer por inducción, pero ¿con qué regla de inducción? con la regla de inducción correspondiente a la función coge. También podría haber puesto la correspondiente a la función elimina, porque me hubiese generado lo mismo. Pero cuando le he dicho que lo quiero demostrar, que quiero demostrar la propiedad por la inducción correspondiente a la función coge, ¿qué me ha hecho? Bueno, mira, el primer caso, que era este de aquí, ¿quién es? Este caso es cuando XSE la lista vacía veis que ese es el primer objetivo ¿no? el siguiente objetivo que era? cuando el primer argumento es cero efectivamente el primer argumento es cero y el segundo una lista no vacía ¿vale? y el tercero ¿qué es lo que hacía? pues el tercero era suponiendo que nxs lo cumple el siguiente de n y xs con un elemento más lo tiene que seguir cumpliendo, veis que aquí está nxs aquí tenemos la propiedad para NXS y que esta es la parte, lo voy a echar un poquito más para acá. ¿ven? Esa es la parte que hay que, que supone se Esta sería la hipótesis de un y, y el N, ¿por quién lo va a cambiar? Por el siguiente de n, Y el XS, porque qué va a ser? Añadirle un elemento. ¿Quiénes son SN y XS? xs, elementos cualquiera. ¿Vale? Está claro que estos tres objetivos se corresponden a los tres que habíamos comentado de la regla de inducción correspondiente al coge alguien que diga algo Laura dice que sí, bueno, proseguimos pues bueno, ahora tenemos tres objetivos si lo hacemos uno a uno, pues tendremos que aplicar tres veces sin sin para el primero, sin para el segundo, sin para el tercero en lugar de tres reglas, tres veces regla sin les digo, simplifica todo, los tres y ya la demostración ha quedado completa. Es decir, ya sabemos que con la regla de inducción correspondiente a coge, lo único que hay que hacer es simplificación. Y eso lo podemos poner en el automático y veis otra vez que aquí le estoy diciendo por inducción, pero inducción en qué? En el esquema de inducción correspondiente a la definición coge. vale Vamos a la declarativa, vamos a ir poniendo cada vez más detalle. Bien en la declarativa digo que lo quiero hacer por la regla de inducción y me salen los tres vamos a demostrar el primero lo tengo que demostrar para todo n demostrar para todo n cojo un n y qué es lo que tengo que demostrar para todo n esta, esta igualdad bueno pues eso es lo que pongo aquí detrás del demostrar esta es la igualdad que tengo que demostrar y recordando lo que hicimos mano, bueno, ¿cómo la demostramos? Simplemente por simplificación. Ya pondremos qué regla de simplificación se usa. Pero esto es para sacar el esquema. Con esto veis que los tres objetivos ya quedan dos. Bueno, pues vamos por el siguiente. ¿En el siguiente qué es? Pues tengo que coger un elemento, tengo que coger una lista, pero el elemento y la lista tienen que ser del... Vamos, el elemento tiene que ser del mismo tipo que los elementos de la lista, para que no me, para que no me dé avisos de que no sabe exactamente de qué tipo es cada uno, pues se lo digo. Digo, coge, sea x un elemento de tipo a y xs una lista cuyos elementos son del tipo a. Esto es correspondiente a esta parte de aquí. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Esta igualdad. Bueno, esto es lo que tengo que demostrar y cómo lo hicimos bueno este era el caso base de, del segundo que también era por simplificación y ya tenemos demostrado el segundo objetivo nos queda solo uno pues vamos por el tercero en el tercero qué es lo que hay que hacer pues en el tercero n es un número una pregunta que hay por ahí eh, poner eh, no, no eh, tiene que poner estrictamente eh, te refiere la comilla delante de la la comilla delante de la a lo que estás preguntando esto Ah, vaya espera ¿esa es la comilla a la que te refiere? sí, sí, hay que ponerla no basta poner esto esto te daría error, error sintáctico, vale, por pues ahí lo que se le está diciendo es que es una variable. Bueno, seguimos. Eh, entonces, el n es un número natural. Bueno, eso el sistema lo puede deducir, no le pongo, pero lo único es la relación entre el tipo de x y el tipo de los elementos de x que se le digo y X es un elemento de tipo A. que está la otra vez la comilla. Y XS es una lista de elementos de tipo A. Bueno, ya he traducido esta parte de aquí. Ahora, lo que está a la izquierda de la regla, eso es la Eso es lo que suponemos. Esto es lo que se supone. Es exactamente esto. Y le ponemos una etiqueta. HI, como siempre, hipótesis de inducción. Y al final. Esto es a dónde tengo que llegar, es decir, esto va a ser la parte izquierda de mi cadena de igualdades y esto va a ser el final, al final tengo que llegar a XXS. Bueno, esto que es la parte izquierda lo pongo mucho porque, en fin, también aquí se puede hacer mucho eh, corte y pegar. Esto de aquí es exactamente esto de aquí. ¿vale? Y ahora tenemos que entrar en una cadena de igualdades hasta llegar a XXS. Bueno, ¿qué es lo que puedo utilizar aquí? Pues en el primero, aquí qué es lo que estoy usando. Mirad, ¿vale? para que veáis más o menos, aunque no le ponga, aunque ponga solo simplificación. Aquí coge siguiente de XXS. ¿Eso qué me va a dar? Eso es X. Aquí qué he usado para pasar de esta expresión a esta otra. ¿Qué he utilizado? La, de, la eh, definición de coge. Y aquí, al pasar de esta parte a esta parte, ¿qué es? He Dice, bueno, eliminar el siguiente, siguiente vamos, n más 1 de x, x, es lo mismo que eliminar n veces de x, es decir, que aquí estoy usando la definición de coge, aquí, y aquí estoy usando la definición de elimina, el con se que quedado ahí. Bueno, pero eso lo sabe. Siguiente paso. ¿Aquí qué es lo que estoy usando? Bueno, pues como era con x, algo, pues aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Pues lo que está haciendo es eh, X, bueno, está usando en definitiva con X, está usando la definición de con. Saca uno y concatena con los restos. ¿Está claro, no? Bien, y vamos al siguiente paso que es el más interesante. Aquí, ¿qué es lo que ¿Cómo se ha hecho? mira ¿qué es lo que tengo que demostrar? X con... Coge n, elimina n, tiene que ser esto. ¿Qué estoy usando? Bien, estoy sustituyendo esta parte por XS. Pero esta parte de aquí, ¿quién es? Eh, la parte izquierda de la hipótesis de inducción. Y XS, ¿quién es? La parte derecha. Luego, ¿qué es lo que estoy usando? Simplemente la hipótesis de inducción. Bueno, en el siguiente paso, en este de aquí. En este de aquí, ¿qué es lo que estamos usando? ¿Alguien lo ve? A ver, ¿qué estoy usando aquí? Bueno, lo que estoy usando es el finalmente, y veis que lo he puesto por simplificación, cogiendo la parte izquierda del primero y cogiendo la parte derecha del, del último, que es donde tendría que llegar. ¿Ha quedado clara la demostración? Bueno, ¿qué es lo que nos queda? Todavía me queda más clara. Vamos a. ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es estos pasos de simplificación, especificar exactamente la regla que estoy utilizando. Bueno, pues vamos al último nivel de detalle. Venga, vamos al siguiente nivel de detalle. Bueno. A ver, en el primer caso. En este de aquí, sin meterme demasiado, ¿qué estoy usando? La definición de COGE, pero COGE tiene tres ecuaciones. ¿Cuál es la que estoy usando de las tres ecuaciones? La primera, la segunda la tercera. Estoy usando la primera, que es la del caso vacío. Luego tengo que usar la primera regla de simplificación de COGE. ¿Qué más? Tengo que usar aquí la primera, aquí, la primera de elimina. Pero no es suficiente, porque después, ¿aquí qué me va a quedar? Aquí me va a quedar vacío y vacío y quiero tener vacío. Y eso es quien me lo da. La primera ecuación de las definiciones de concatena. La primera regla de simplificación de concatena. Con eso ya tenemos el primero. Vamos al segundo. Vamos a ver, en el primer paso. Aquí, ¿qué es lo que estoy usando? Voy a ponerlo, la demostración que esté. Completa, a ver, ahora está completa. ¿Aquí qué estoy utilizando? <coughs> a ver, cuando estoy pasando, vengo aquí. ¿Qué es lo que estoy usando? <risa> estoy usando definición de coge y definición de elimina, evidente. ¿Pero cuál de los tres? La primera, que era del cero, la segunda, que era la lista vacía, o la tercera, que era ni que era ni cero ni la lista vacía, estoy usando la tercera, porque lo estoy usando para el siguiente de mi, una lista no vacía, luego estoy usando la tercera del coge y la tercera del elimina, ¿está claro, no? En el siguiente, aquí que estoy usando, la definición de con, pero ¿cuál? ¿la primera que es el vacío o la segunda que es no vacío? Es la segunda, luego es la segunda de concatenación, aquí la hipótesis de inducción. y como ya lo hemos con, eh, unido pues simplemente por esto bien está claro ha quedado claro la demostración a ver vale. bueno pues son las 9 y 56 voy a parar el vídeo y vamos a hacer un descanso de